No, no, no, correte, correte, por eso, por eso, por eso. Los mato, los mato. Vení, vení. Un momento de salvación. Va, Nos vamos para acá. Vení, vení, vení. Vamos a dejar este lugar de mierda. Una soga. Una, una palanca. ¿Por qué quiero elevar tanto un piano? ahora? Ah, querida. onchita, Estamos en un lugar. Nos falta una llave. Esto no se sube, ¿no? Me vas a ayudar a ese piecito. Bueno. Hay un flaco. Ok, tengo que hacer... Duda. Vamos, vamos, Aliva, Aliva. Vamos a agarrar la llave. ¿Todavía no nos fuimos de esa es dura escuela? ¿Dónde ch estamos yendo? Ábrete cesamos. Donde hay una señora. La concha de los pendejitos estos. ¿Qué va a hacer la flaca? Ah, bueno, te volviste salvaje mientras no estuve, Venga, vamos. ¿Hay alguien tocando el piano? Mirá, ya no sé otra vieja. Y está arriba. Unas ganas de subir. Me vas a hacer subir acá. Por favor, móvete de ahí. No te quiero partir la cabeza. ¡Eh! Ojo. Vení. Ayúdame. es este escenario como que se repite un montón de veces. Es una vieja chota de nuevo. Bueno, bueno. Che, la vieja sabía hacer un montón de cosas. ¿Cómo me subo allá arriba? Ok, ya entendí. Tengo que cuando está tocando. Ok. Ahí está tipo remosa la vieja. Oh, bueno, voy a anotar esto porque nada, soy una vieja muy culda. Cool empiezo, no, Bueno, dale Vale no, cómo subo. No, no estarán esperando que yo corra eso, ¿no? Hijos de puta. Ahí te muevo el banquito, sí, flaca, toma. ¿Cuánto banquito quiere que te mueva? Este te lo muevo. Dale, dale, dale, dale, dale. Si sí, está remetida, mira, está remetida el flaca. Ni se da cuenta. Bueno, si no me muevo no me escucha. Ay, Dios. Ay no, no, no, no, no, no. no. O igual no se guardó? No, no, dale, metete. Metete, metete, metete. Dale. Dale, no te puede entrar la cabeza ahí. Dale, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, vieja, no. No, no, puedes No, no. Dale. Amiga. <Risas> ¿Qué fue eso? Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Má Más el... Ahora, hasta que pueda sacar el cuello, ja de puta, falta que es trabada. Ay, tiene frío, dame la mano. Vení, vamos. ¿Te aseguro que voy a conseguir un lugar donde nos podamos refugiar del frío? Mira acá hay un palito. Muy bueno para nosotros. Oh, shit. Acá. Mira, acá hay una cuchita. ¿Dónde nos podemos meter? Ah, hay que subirse. Bueno. Ahora sí. Bueno, escuchame. Vení, vení. Uy, pero no sé si llego. ¡Y, No, no llego. Eh, me falta un cachito para llegar. Así que vamos a tener que mover hasta acá. Hasta el tope. Hacer un salto de fe desde acá. Ahí va. Bien, ahí va. ¿Ves, acá. No era tan difícil. Pero no buscando un lugar donde refugiarnos. Tipo esta casa. Mi barquito de papel Ahí aparece ahí y dice Los barquitos flotan Nooo mira Flaca, mira, para vos Te lo conseguí Directo desde Japón Dale, se me pesito gorrito Qué fachero el gorro ¿Puedo sacar esto? ¿No? Bueno ¿Qué es esto? Una manera de... Tengo que subir Vale Y... Vení. Ah, bueno ¿Querés me ayuda? Sí, ya sé, tengo brazos muy fuertes ¿Qué onda? ¿Por qué se huyó? ¿Por qué se hubió? What? ¿Qué está doble de 40 Esta buga, amigo. Mirá la cosa. ¿Cómo bueno, nos quedamos en un lugar? ¿Qué es esto? Un hospital. Dale, ¿por qué no van a un lugar más lindo? Puta que me parió. Ok, tengo que saltar a la cama y subir por ahí. Uh -huh. Qué fácil Ve, la piba puede correr porque tiene una perspectiva mejor de todo Yo no puedo ver un choto Bien Bueno, dale Mirá... Qué elástica que es la piba Espero que cuando me atrapen a mí haga lo que yo hice por ella Qué verga es eso? Se lo puedo sacar? Y si me dejas agarrar esto? No puedo? Déjamelo Ah me costó una locura es agarrarlo, ¿no? Lo toqué antes o de mil maneras Y sí, ahora me hizo agarrarlo Ok, okay. Dale, boludo. Dale, boludo. Dale, boluda Agarrá, pelotuda Se rompe Dale, pero Estás gorda, por eso se rompió todo Se tiró y me reventó todo Eh, no, ni tú no ¿Qué es ese ojo? ¿Por qué está tan lleno de cosas feas? De repente llega a las 1 uno. Me dibujitos para niños. Como Chotax pasó? Allá hay una puerta abierta. Y está la luz prendida. Mm, está lleno de sangre, wow. ¿Para qué quedó esta lata? Ah. Qué punteguía. Por favor, para, para. Me estoy acercando, me estoy acercando. Ahora tengo que sintonizarla. Listo. Yo puedo, yo puedo, estoy llegando a la puerta. Ah. No. Mamita, estaba a mi lado. Wacho, ¿viste lo mismo que yo? Sí, la re mal flash, loco. ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? Uh, estamos en un mundo rechoto. Vamos a mirar el panorama. Ok, vamos a ver por acá. ¿Qué hay acá? No. Eh, ah, ah. Ok, no puedo investigar. Mucho que digamos. Vamos a tirar de esta palanca. No sé por qué hice eso. Algo voy a tener que hacer con eso. ¿Qué hay en el osito hay una llave. Ahí aparece. Así que supongo que hay que buscar un osito. ¿Y esto? Ok. Hay un osito. Que es un osito que tiene una llave. Ahí está el fucking osito. Venga. ¿No es así? Vamos ah, a dejar esto ahí Ok, este es muy feo, Qué horrible ¡Qué feo ese perro! ¿Y será uno de estos ositos? ¡Ah! ¿Y cómo le saco la llave? Que lo prendo fuego allá ¿ya? ya fue Vamos a incinerar el osito Mira niña, déjame que te explique Hay que tirar esto acá Ok Listo ¿Y qué pasó con el mono? ¿El mono? Vamos, ya tenemos la llave Amigo, desapareció el mono O sea, lo prendió fuego y ya está Solo había que prenderlo, juego. ¿no? Y ahora, no sé dónde es esa llave Porque, tipo, todavía no recorrí todo Ahora vamos a subir Venga, venga, venga, venga Que no te dan las patitas Ok, está este lugar Esto que no sé qué es No baja Oh, así que acá es Pero, ¿qué coño hay aquí? Fue que hay una colección de piernas de, de muñecas ¿Podés? No hacer ruido, boluda Dame la mano Ahora que me va a perseguir una pierna voladora. ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Ay, me asusté. Ay, Dios, me pegé el caso de mi vida. Eso está roto. ¿Me ayudas a abrirla? Soforra, eh. A ver. es no, yo solo. Siempre yo solo. Ahora se guardo, mira. Hay un tipo en una cama. ¡Se va a mover! ¡Se va a mover! Me va a perseguir un torso. ¡Mmm! ¿Qué te, ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije que me va a perseguir un torso? Ah, ah, ah, ah. ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que ir? Me esta puta mano. ¿Cómo salto? El... <ríe> ah. ¡Ay no! ¿Tengo que ir por allá? Ah, ¡Joder puta! Sáme el orto! Y sí. a ver para dónde tengo que ir. No no no no. ¡Ah! Dale, ¿cómo carajo qué hago? Me meto por ahí abajo. Ah, Ay, ya. Eh, eh, eh, eh. Eh. No no no no no no no no no. Dale. ¿Dónde estoy? ¿Dónde dónde dónde dónde dónde dónde? No, no, no, no, no, no, no. salta. ¡Ah! Tanto te cuesta saltar hijo de puta. No puede ser más mogólico. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Arriba. Uy. Dale, dale, dale, dale. Dale. Dale dónde viene ahora. ¿Ya? ¡Por Dios! Al fin. ¿Qué hace? ¿Qué hace boludo? Está partiendo dedos. chila nena! ¿Tú qué? Ok, esto no se sé prende del todo, me falta uno más. Ah, ok. este necesita de uno nada más. Ah, ok, ya veo. ¿Qué onda? Ese viejo se va a mover, ¿no? Yo voy a meter eso y yo voy a tener que apurarme con una hija de puta porque ese viejo se va a mover. Corre. Vos me haces entrar por acá. Bueno. Ok, está parado en la puta puerta. ¿Qué hago? <risa> ¡No! Ok, va a venir corriendo y encima justo se me buguea. Lo que voy a hacer es ponerme bien acá. Que venga para acá. Cuando viene para acá... Ah, mira. La verga. No, no. ¡Ah! Lo estoy viendo. Eh, ¿Para, para allá. Hijo de puta. Ya veo, ya veo dónde va todo. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Dios. Ay, no. ¡Qué feo! ¿Qué es esto? La concha de tu madre. ¡No! ¡Ay! ¡Qué horrible! Encima es una verga apuntar con esta linterna. Es una verga, joder.